...atónita... ...anonadada con la noticia... No. Mm. ¿Qué, ¿Qué no pasó? Sabía, no, no sabías... ¿Qué pasó? Nos están, están tildando... ...están no tildando... Sos. ...nos están tildando... Al, ...al canal y al programa... ...que a partir de las declaraciones que hizo... Eh, ...en nuestro programa... ...Cintia... ...se refirió especialmente al programa La Tarde... Quedó censurada por nuestro canal y por todos los programas del canal. Mm. Esto es lo que se está diciendo en algunos medios, de que Cintia Fernández no puede hablar más desde que atacó, entre comillas, el programa de... de, de a la tarde, Karina Masoco. Hubo como una suerte de bajada de línea de la autoridades del canal para no entrevistar más ni referirnos al tema Cintia Fernández, concretamente, porque fue justamente en Desayuno Americano donde Cintia... Habló barbaridades del programa de Canadá Amazon. Jaled en el móvil. La fuimos a buscar, ¿no? Esta sí, tienda de claro, teléfono. A ver, Jalet, ¿qué, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Jaled? Equipo, buen día. Inminente la salida de Cintia Fernández. Está prohibida, está censurada por nosotros, por América. Vamos a preguntarle a ella. La veo venir, la ¿Cómo veo. venir. vamos a preguntarle a ella por somos celular? nosotros. Cintia, sí, ¿sí no no? no. no. Ahí está sí, Cintia. Está la censurada. Me tengo que ir, pero... ¿para qué? No, no, no, no, no, no te vas a ir ahora, ahora querida. No, okay. Ahora no te vas a ir. No te vas a ir ahora. Tenemos muchas preguntas para mi, hacerte. Mi, y si, mi, si no mi, tenés mi, el el cozo, stock para los, chica, los, los, los insumos, esos elementos mira, de defensa personal, suelando. aunque sea una okay. tanga me vendés, pero a mí me demostrás que no estás censurada, querida. Va de canje. O sea, no estoy censurada. ¿Puedo hablar con ustedes? Por favor, India. Bueno, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó todo este serial? tiempo? ¿Qué pasó? Que no entiendo nada. No sé ayer mi, Yo tampoco, ayer mis seguidores me empezaron a decir es verdad que por culpa de estas tres te, te ah. censuran en un canal y yo no entendía nada. De estas tres vendrías a ser vos, Pame, una, eh, Karina Mondongo y Flor de la B. No, qué que brava, todo, eh, es brava, qué brava. Qué brava. La única que me Más a decir verdad, la última vez que hablamos con Cintia, no. intenté acercar las partes. No hubo caso, no, no, claramente. No. Pero no me quiero quedar sin el kit de defensa personal. No. Yo no quiero manguear, ¿eh? Yo lo compro. Yo. Les, manda, les, mando, no, no, les mando no, eso y maquillajes. Todo, todo si quieren. No, Ahora, todo. Decime, ¿cuántas cosas eh, tenés eh, cápsulas ¿no? en tus emprendimientos? Lo último Tengo que sacaste... dos empresas que... que son de maquillaje? de maquillaje, sí, eh, de ropa deportiva y la última que anexé hace poquito, de, sí, son muy muy lindos, muy buenos. Ella se, se tiraba flores, no, pero de no, un, bueno, pero si la yo co no conozco la marca la y si que son lo una fabrica, caída, la verdad también. Sí, no digo la marca, la fabrica, es muy buena y tenemos una usamos. cápsula. Bueno, pero bueno. qué pasó, Venga. pues. No, no pero no lo tengo mal entre nosotras. No, yo no sé. Estoy prohibida o no. No, si estás al aire, estás al aire. Escuchame una cosa, Cintia. No ¿Soy un espejismo? ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Son las 11 y 16, 17 minutos. Escucha una cosa. ¿No habrá pasado? ¿Existe sí. un comunicado, de verdad? No, no existe no. ningún comunicado ni tampoco hubo una bajada de línea para claro, que vos no, no estés pero... en ningún programa del canal. Lo no, que igual, quiero. Sí, sí, pero ¿puedo ponerme seria, aunque no me gusta ponerme mm. seria con esto? Porque hay que dejar de usar la palabra censura para cualquier estupidez. No sé dónde de dónde surge... La idea y contarle por emisario, no tenemos de qué hablar, inventamos pavadas, pero dejemos de usar la palabra censura. Bueno, eso iba, porque por ahí, por ahí, por ahí. No, a mí lo que me pasó ayer es que vi lo, los portales, o sea, de, de, de hecho, del canal en donde yo trabajo, que decían que estaba prohibida en otro canal, y a mí, la verdad, que me, me. O sea, me parece que a esta altura de la vida no tiene que existir eso, y en un momento dije, salgo como un Rottweiler a, eh, en Instagram a putear a todo el mundo, y después dije, no. No, no es mi naturaleza. Voy a ver si no, realmente es así. <risa> ¿Te soy sincera? No, para, te voy, no. no o sea, es mi naturaleza, pero digo, eh, sinceramente lo llamé a Ángel y le digo, claro, ¿es verdad pero... esto? Le digo, estoy prohibida? Por... Porque eh, Ángel es amigo. Y sí. me dice, no, a mí no, no, no me llegó nada. Mí lo que a ver me llegó. Yo entiendo que quizás fue como muy fuerte... Lo que, lo que dije en vivo, yo, a ver, no me caso con nadie, es así. Lo único que estoy casada es con Ángel, y, y porque lo amo, porque son mi familia. La, eh, es así, laburé cuatro años con ellos y son amigos, además de un programa. Pero lo que quiero decir es que, a ver, eh, yo, lo, lo mío con, con vos, Pame, no, no, fue un, una sugerencia de que en un canal, que tu familia, obviamente, eh, es parte del canal y parte y... que maneja, yo sí. lo que... Dije que no estaba bueno con mujer, pero no, no, no fue un problema puntual con vos, porque al contrario, en tu programa me parece Lo que fueron... Lo podrías haber tenido eh, también, Cintia. Nada, cada uno emitió su con opinión, ¿contraria o no? ¿Te das cuenta la mala leche de... Do... No me importa de dónde surgió el rumor, pero que claramente hay una mala leche enorme, porque uh -huh. el último móvil que diste, encima que te vamos a buscar a tu trabajo, que es otro canal, y siempre nos diste la nota, siempre... ...que fuimos a buscar, Jaleda, hasta creo que se enamoró. Sí, se lo llevó a Nordel. Sí, sí. sí, también Nordeste, ahí, se muy se muy muy muy en vivo saciado. y todo. Y bueno, a mí me parece de mala leche... a partir de ahí no da notas. Entonces digo, ay, ay. a mí me son tal vez a mí me toca siempre lidiar con eso... Vos lo tomaste como yo no quise decirte esto, te tiré. La, eh, un, fue un comentario y lo tomamos todos, porque obviamente no depende de, de mí, y la verdad, porque parece es que, que, que está buenísimo que haya polémica, Cintia. Tenés un, un chat eh, sí, además, jugoso pero... en el country, que nosotros somos parte de ese chat, aunque ustedes no eh... lo sepan. Estamos infiltrados. Con nombres propios. Además. Estamos sí, infiltrados también. en el sí. chat de tu country. Y si sí, está la mujer de Tartu, chicos. No, no hay mucho gente no, no, de no, de no, no, chato, no lo dije no, que no, ¿eh? No, no, no déjame que te diga también una Pero es mi opinión personal. No, bueno, pero eso no es, es desinformación. Porque imagínate si nos dicen, no, Cintia le filtra a ustedes. Que en algún momento algunos vecinos pensaban que eras vos. La que me filtraba. Y bueno, listo lo, le dijimos no, la verdad lo único que quiero decir es que, que, no es que para no me Tampoco pareció una locura en el día de ayer porque yo con flor yo, a ver yo en el flor, con flor de la B no tengo las mejor de las relaciones pero porque pasé cosas que no estuvieron buenas y lo que me pasó el otro día en un móvil de intrusos es que antes de hacerlo la productora me pide por favor que no mencione conflictos anteriores con Florencia le dije no si vos me llamás por algo puntual mío no le voy a saltar a la jugular si sí, vos me preguntás sobre el conflicto, lo que pienso de la opinión de Florencia, cuando fue lo de Tristano, cuando fue un montón de otras cosas, y la verdad es que no la comparto y es una persona con la que a mí, en, en el pasado me dejó sin laburo y, se, y la verdad que tuve la oportunidad de decirse en una cara y después a las personas si cambian o no es, es bueno. mi opinión sobre un personaje de la televisión sí, y no sí, cambia, y no pero... tengo buena relación y, y a veces está todo bien y sin embargo le he dado móviles a intrusos habiéndome peleado con Flor eh, con Karina no tengo vuelta atrás es un programa al que no pienso darle la nota y que me, bueno, me bueno, parece eso, que, que... Pero hablemos de tu censura El contenido no está bueno No, pero lo quiero decir porque eso sí obvio. fue cizaña eso sí cosa... fue cizaña y no estuvo bueno y me la vengo fumando desde el año pasado entonces ya con esto exploté porque hicieron una cosa sería para marcar dos puntos de rating que no tenía. Una no, pequeña cosa, podemos tener distintas ideas, podemos disentir, ¿eh? sí. pero no tenemos que mentir. Hoy es el Día Internacional de la claro. Libertad de Expresión. Seguro. Entonces, en los medios, lo que no tenemos que utilizar, lo que hoy es un gran derecho que tenemos todos a nuestro favor... Que es. es que no nos maltraten, sí. que no, no haya co, co, situaciones de violencia armando algo cuando no lo hay, porque la sí. palabra censura es un comunicado, me bueno, prohibieron, gracias. me dijeron, sí. me retaron, y después, a ver, la mentira tiene pata corta, entonces hoy se usa eso, sí, es después... como el derecho, viste, cuando decís, che, hay una persona violenta en mi vida y lo estoy sí, inventando. Sí, claro. ¿Pero claro. igual puedo eso? decir algo también, que a veces uno dice, no, a, la, a la gilada ni cabida, esto ni lo aclaro porque no es cierto, nada está claro. más lejos que eso, hasta que... Vos decís, eh, ya te empieza... Se termina instalando. Miente, miente, que algo quedará... Claro que, ah, por supuesto. Redes, no bien, pero hay, Aprovechamos hay con abarcativo. Cintia de hacer redes sociales. Sí, hay algo más abarcativo. En el comienzo, Cintia lo dijo. Que en uno de los portales... Este, se desprendía la, la posibilidad de una suerte de guerra entre los canales y por eso a Cintia se la prohibía acá. Nada que ver. Nada que ver. Está, Nada acá. Que ver. Claro. está, acá. está acá. Está acá, claro. No solo está acá, bueno. sino cada vez que le escribo, no. la llamo, siempre atiende el teléfono, o sea, bueno. tiene re buena predisposición. Yo espero el kit y la tanga. Ay, Así está, te lo digo, querida ¿eh? Ahora te dejamos y Yo a Javier no, a, a no le rompa que, más de corazón.